Bueno, estamos aquí, y hoy os explicaré por qué hicimos el vídeo de Chetos. Sí, esto es Proyectos Recuperados. Venga, vamos allá. Todo empezó un día que estaba andando por mi... Un... Todo empezó un día después de hacer el vídeo de... Era a principios de YouTube de nuestro canal, en 2007 o así estamos Y habíamos acabado de hacer el especial, aqu, eh, no, el vídeo aquel de, ¿cómo se llama? El, el secreto del Silitbank. Y estábamos en el pueblo. Y volvíamos de la piscina mi hermano y yo. Él se había comprado una bot, una bolsa de chetos pelotazos. Y le dije, cogiendo... Y le, miré en el suelo, vi una bola de esas de eucaliptos y le dije... Mira, se te ha caído una. A partir de aquí empezamos a hacer la historia y bla bla bla. Y al final grabamos, vamos, una fábrica. Queríamos hacer una fábrica de chetos. ¿Vale? Primero se cogía la bola, se metía en la bolsa, pasaba por una cinta transportadora que en el vídeo era. Bueno, eran dos cartones que los íbamos moviendo. O sea, muy cutre todo. Y luego hicimos. Luego de hacer eso. Hicimos, con un bote de, de crema, le pusimos un papel mal recortado que decía con retulador lila o así. Con retulador púrpura pusimos el nombre de colorante especial. Y bueno, pulsábamos el spray y al cabo de unos días, no, al cabo de unas horas representa que se hacía, se, eh, eso marrón se volvía naranja. Y así se hacían los chetos en la fábrica. Pero todo muy, muy cutre, ¿sabéis? Y los vídeos los perdimos, pero en 2010, cuando me compré el ordenador, grabé con la webcam como un vídeo de... que enseñaba una bola de chetos y hice la versión en Twitter. Y bueno, ese vídeo lo, a, a, lo aproveché hace poco, que hice el montaje y bla, bla, bla. Sí, hice el montaje con un Photoshop de la imagen para que pareciera más marrón. bueno. Y al final hicimos el vídeo de chetos pelotazos integrales, que aquí podéis ver la versión antigua y la nueva y, y eso. Y si encontramos los vídeos originales, o sea los de la fábrica y así, los pondremos. Y eso es todo por hoy en Proyectos Recuperados. Adiós.